Bueno pues como cada martes abrimos en directo, a partir de hoy será a esta hora a las 11 y 10 de la mañana La consulta del doctor amor Juan Bustamante Con esos consejos sobre la pareja que cada semana nos trae Así que le damos la bienvenida Juan, muy buenos días, bienvenido Hola qué tal, buenos días, muchas gracias Bueno pues una semana más aquí con nosotros y nosotros deseosos de escuchar esos consejos. Hoy nos vas a hablar de... Pues hoy vamos a hablar de una película, por cierto, recomendada para ver, de cómo no ser un o una pagafantas Ah, buena película. <risa> sí, buena película, película. muy divertida. ¿eh? Bueno, en primer lugar, para la gente que no haya visto la película o que no sepa el significado de paga-fantas, ¿qué es un paga -Fanta o una pagafantas A ver, una persona paga -Fantas... ...es aquella persona que le gusta a alguien... ...y entonces está quedando con esa persona... ...invitándola, por eso también lo del Vagafanta... ...invitándola a comer, a tomar algo... ...o quedando siempre y haciendo cosas con ella... ...de ir a viajar, ir a sitio... Eh, ...creyendo que la otra persona... Mmm, ...al final va a estar con él o con ella... ...cuando la otra persona en realidad no quiere estar contigo... ...sino que lo que quiere es simplemente una amistad... ...o desahogarse, ¿no? Entonces, esa persona lo hace... Pues pensando que algún día va a ser su pareja, cuando en realidad nunca va a ser su pareja. Por eso es un pagafanta, él hacer un poco el tonto o la tonta, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Bueno, y sobre todo esto, Juan, habrá unas señales que nos vayan indicando poco a poco, a lo mejor no el primer día, pero así poco a poco eh, nos van indicando si nos estamos convirtiendo o no en pagafantas. Pues mira, eso es fácil de identificar hasta con los amigos, porque si te das cuenta. Cuando eh, muchos de nuestros amigos o amigas, eh, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría, eh, siempre nos hablan o nos preguntan cómo estamos cuando les pasa algo. Es decir, nos manda un mensaje y nos dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, pues bien, trabajando, pero en realidad no le interesa cómo estás. Lo que quiere es ahora soltarte el verdadero motivo del por qué habla contigo y te dice... ...hola, ¿cómo estás? Y tú le dices, yo bien trabajando... ...y a tú le preguntas, ¿y tú qué, todo bien? Y te dices bueno, lo acabo de dejar con mi novio o mi novia... ...entonces no estoy bien, eh, lo he hecho de menos... ...entonces es cuando te das cuenta... ...de que realmente no le importaba cómo estás... ...sino lo que quería era hablar contigo pero para desahogarse... ...entonces eh, el tema este de Vaga es lo mismo... ...o sea, quedas con esa persona y tú le dices... ...a mí me pasó hace muchos años, yo quedé con una... ...y yo siempre cuento de mi experiencia... ...por eso hablo de estas cosas... ...y le decía, oye, vamos a vernos... ...venga, vale, y siempre me decía que sí a todo ...oye, vamos a la playa, venga, sí... ...oye, vamos al cine, sí... ...oye, vamos a comer por ahí, venga, vale... ...y claro, yo pensaba al principio... ...como no bueno, tenía toda la experiencia esta... ...digo, ah, pues mira, pues está quedando conmigo... ...pues querrá estar conmigo, le gustaré... ...pero claro, pasaba el tiempo... ...y siempre era lo mismo, siempre quedaba conmigo... ...pero nunca hacía nada... ...nunca se acercaba a mí... ...nunca, como se suele decir, tonteaba conmigo... ...nunca me daba un beso, nunca me cogía de la mano... ...o nunca nada... ...entonces, claro, llega un momento... ...en que es que bueno, estamos quedando... ...pero qué somos, amigos nada más... ...compañeros de piso, hermanos, primos, ¿qué es esto?... ...entonces, por eso, eh, una de las señales, digamos... ...serían esas, el ver que va pasando el tiempo... ...y que la otra persona no avanza. Y esa es una de las claves más importantes... Claro, te cuenta que, a ver, eh, ya lo hemos hablado aquí en, en otras ocasiones, ¿no? Que no hay que ir muy rápido, que no se trata de que a las dos semanas ya venga, ya nos liamos, nos acostamos y, como hemos dicho muchas veces, ¿no? yo te presento a familia? No, tampoco es eso. Pero claro, si estás quedando con alguien un mes, bueno, o incluso antes de un mes, y antes de un mes no ha pasado nada, o sea, no habéis hecho nada, no digo ya acostarse, sino no te ha dado ni un beso o no te cogió cogido de la mano, ...o no te ha dado una caricia o dices tú... ...pues sí, estamos quedando, quedando, quedando... ...y aquí no pasa nada, ni se avanza en nada... ...pues esta persona, vale, queda mucho conmigo... ...pero está claro que no quiere nada serio... ...o sea, que no quiere estar conmigo de pareja... ...quiere estar conmigo de, no sé, de consultorio... ...o de, de desahogo, pero pero entonces no, no vamos a llegar a nada más... ...por eso es el ser el fanta, el tú creyendo... ...que la otra persona con el tiempo va a estar contigo... Y en realidad no, o sea, no le interesa y después viene la famosa frase de no, yo nada más que te quiero solo de amigo o de amiga. Y ya, pues claro, te caes por de espalda. Juan, ¿y en esto también va implicado el, el gasto que conlleva todo esto, ¿no? Bueno, eso, eh, hay un famoso chiste, no sé si lo has escuchado o se lo voy a escuchar alguna vez, que dice lo de cuando el ladrón que le roba la tarjeta del banco a la mujer y le dice el niño papá porque no te ha denunciado al ladrón y se me interesa más que lo tenga el ladrón que tu madre o algo así ¿sabes? Sí, sí, sí. <ríe> en el tema de a ver que no se enfaden las mujeres ¿eh? es un chiste sí, sí, <ríe> sí, sí. <ríe> que, que el tema este es igual efectivamente que se dedica te dedicas a gastar dinero en la otra persona porque ya sabemos que quedar con alguien es gastar dinero porque es como he dicho salir a tomar algo es ir a yo qué sé a visitar sitios ...es ir al cine ir a comer... ...todo eso cuesta dinero... ...entonces si te llevas un mes quedando con alguien... ...venga a salir, venga a gastar dinero... ...claro, se nota evidentemente, es un gasto... ...y es un gasto al final para nada... ...porque dices tú, bueno... ...como me has dicho a mí a, alguna alguna vez, ¿no? ...dice, no, si quieres quedamos como amigos... ...y siempre he dicho, a ver, es que yo ya tengo amigas... ...o sea, yo no necesito más amigas... ...o sea, yo no estoy aquí conociéndote para ser solo amigo... ...tampoco digo que vaya a la cama y todo eso... ...pero que si yo quisiera conocer amigas... ...me meto en una página de conocer amistades ¿no? Entonces eh, es lo que te da coraje ¿no? Que dices tú, bueno, estoy intentando con esta persona avanzar... ...porque me gusta o porque me atrae o llámalo como quieras ...y si esta persona solo me quiera de amigo o de amiga... Pues, ...entonces estoy perdiendo el tiempo y el dinero por supuesto... Bueno, ¿y cuando nos podemos dar cuenta de todo esto, Juan? Porque es una situación que se puede prolongar durante muchísimo tiempo sin darnos cuenta porque, bueno, pues tengas algún sentimiento hacia esa persona y esa persona pues te esté utilizando. Claro, esto eh, te das cuenta cuando va pasando el tiempo, como he dicho antes, y vas viendo que todo siempre está igual. O sea, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y tú ves que ha pasado tres, cuatro meses, y dices tú, si es que estamos igual del primer día, o sea, sigue quedando conmigo, seguimos yendo a los sitios, nos lo pasamos bien, pero de ahí no pasa. O sea, es como, como una línea y dices tú, es que nunca cruza al otro lado. Entonces, claro, te, te das cuenta, te das cuenta con el tiempo. Lo mismo que cuando si le gusta a alguien también te das cuenta. ¿Por qué? Porque vas viendo que poquito a poco se va avanzando y que a lo mejor te escribe hoy dos veces, mañana te escribe tres, después te empieza a llamar... Eh, ...empezáis a ver, ya cuando empezáis a ver... ...ya te va cogiendo más cariño, ya a lo mejor se acerca más a ti... ...entonces... Eh, ...claro, son algunas señales que te vas dando cuenta... ...de que esa persona... ...pues solo te quiere dar amistad... ...y que no quiere avanzar, pero ni ahora ni más adelante... ...y ya bueno, ya sobre todo... ...ya lo remata si un día quedas con esa persona y te dices... ...bueno, pues estoy ahí, me está escribiendo uno o una... ...y estoy conociendo a ver qué pasa... ...pues ya te quedas muerto, y dices tú, o sea, yo aquí... ...tres meses trabajándome aquí el tema... ...y ahora me dice que está conociendo a uno o a una... ...claro, entonces, hombre, nos gusta, ¿no? Yo creo que ser sincero desde el primer día... ...dice, oye, mira, que yo no quiero nada contigo... ...simplemente una amistad... ...pero no dar falsas esperanzas, ¿no? Claro, decir desde el principio... ...mira, que yo lo que quiero es que me pague la Fanta. <risa> claro, exactamente, decir, oye, yo lo... a mí me interesa... ...nada más que porque tengo ganas de palomita... vamos al cine, pero porque tengo antojo de palomita... ...no porque quiera estar contigo. Y entonces yo digo, pues escúchame vete al supermercado y te vas a comprar el microondas y, este, y no fenómen este fenómeno se da mucho Juan pues la verdad es que sí eh la gente piensa que no pero esto pasa mucho, pasa mucho porque hay mucha gente muy quemada del pasado y de que le ha pasado con el novio o con la novia y están todavía mal entonces se sienten solos o solas y dicen uy yo necesito conocer a alguien pero no para estar sino para desahogarme entonces empiezan a conocer a alguien y te empiezan a contar su vida, que a mí ha habido alguna que me ha contado, no su vida, me ha contado desde los romanos hasta hoy. Y, y claro, dices tú, esta persona en realidad no quiere nada conmigo, lo que quiere es desahogarse, quiere soltarme toda la porquería porque se siente mal y a ver, hasta cierto punto se entiende, ¿no? Pero hombre, si me vas a conocer para solo contarme lo que te pasa, a mí también me gusta hablar de otras cosas, ...me gusta que comentemos cosas de la actualidad... ...y no que estemos siempre hablando del pasado, del pasado... ...es muy aburrido, ¿eh? Eh, Juan, ¿cuándo piensas tú que hay que cortar... ...una relación de ese tipo? ¿En qué punto? Pues mira, eh, lo que hay que hacer es... ...cuando empieces a ver... ...o sea, el, el, digamos el truco es... En ...dar tú algún pasito... ...y si ves que la otra persona... no solo no lo va, sino se echa para atrás... ...pues abandonar... ...porque claro esto es un poco como si fueras montados en una barca que si no reman los dos la barca no anda entonces si tú estás tirando hacia adelante y la otra persona o se queda en el mismo sitio o va para atrás evidentemente eso no puede ir a ninguna parte y llega un momento en que te cansas y te aburres yo siempre he dicho que conociendo a alguien o estando de pareja siempre es de dos siempre tienen que tirar los dos entonces si estás conociendo a esta persona y tú ves ...pues que pasa el tiempo y que no avanza, que no hace nada... ...o que no le pone ganas... ...o que no va contigo a tu ritmo... ...claro, pues llega un momento en que te cansas y te vas... ...entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Cuando haya pasado, no sé, es que tampoco hay que decir una fecha exacta... Sí, ¿no? pero... Vamos, vamos a suponer un mes... ...ha pasado un mes y tú ves que en el mes... ...estáis igual que el primer día... ...pues es sentarse y decirle, escúchame... ...esto de que vamos, de amigos nada más... ...yo te gusto para qué... ...y oye, no pasa nada, y te dicen, no, yo es que no quiero estar con nadie... ...pues ya está, pues cada uno por su lado... ...pero no se puede estar quedando un mes, y otro mes, y otro mes... y siempre lo mismo, porque es que estáis perdiendo el tiempo los dos. Juan, pero mmm, si una persona no es capaz de poner límites... Y, ...y adopta esta postura de, de sumisión, de aprobación constante... ...con esas actitudes complacientes de las que estamos hablando... ...esto puede derivar en una anulación de la persona... ...y que la persona de, pueda llegar a, a dejar de ser ella misma, ¿no? Claro, todo lo que te puede pasar es que te ciegues... ...como le pasa sí. a mucha gente con las relaciones largas, ¿no? Eh, cuando es una relación tóxica, si te llevas metido mucho tiempo en eso... ...te acabas cegando y acabas viéndolo todo como que no pasa nada... ...o como que es normal o como que venga, no importa. Eh, lógicamente, cuando estás viendo que una persona está, siendo, está en este plan... ...es que eres tú el primero que tiene que cortar rápido eso... ...porque si no lo único que va a pasar es que se va a alargar en el tiempo... ...y se va a alargar todo lo que la otra persona quiera... ...es decir, la otra persona va a hacer lo que tú le permitas... ...y si tú le permites que siga estando quedando contigo... ...en plan de amigo nada más... ...así te puedes tirar 20 años... ...pero la culpa no es de esa persona, la culpa es tuya... ...que tú no le has dicho... ...oye, ¿esto qué es? ¿aquí qué pasa? ¿qué vamos a hacer? ...oye, que a mí me interesa de... y no pasa nada, ¿eh? ojo... ...es muy importante decirlo, es muy importante decirle a otra persona... ...oye, escúchame, que yo estoy quedando contigo, que estoy muy a gusto... ...pero oye, que me gustaría estar contigo... ...que la otra persona te dice que no, y dice, bueno, pues nada... Pues ...entonces, oye, una simple amistad, cada uno por su lado... ...o le dices incluso, mira, no quiero quedar contigo... ...porque a mí me daña, porque yo quiero algo más y tú no... ...entonces a ti te, te da igual, pero a mí no, a mí me afecta ...entonces es lo que hay que hacer, ¿no? Y en estos casos... ...pues lo mejor es, como siempre digo... ...tenemos que ser nosotros los que le pongamos remedio a esto... ...si no, puede durar años. Claro que sí, pasado un tiempo prudencial pues... ...poner, como se dice, las cartas sobre la mesa... ...y ya está. Claro, no pasa nada, es que yo no entiendo por qué a la gente... ...le da vergüenza decir cuando le gusta a alguien... ...o cuando le atrae, y todo el mundo le da como miedo o vergüenza... ...a ver, yo siempre soy muy claro, si no me gusta alguien... ...se lo he dicho, y si me gusta alguien se lo he dicho... ...que luego funcione o no es otra cosa... Pero qué problema hay por decirle a alguien, oye, que estoy muy bien contigo o me gusta. ¿Qué pasa? Si te dice que no, uy, es que me va a decir que no. Bueno, ¿tú qué sabes? A lo mejor te dice que sí. Tú díselo, coméntaselo después de quedar tantos días. Oye, mira, que me gustaría más de, de pareja. Y si te dice que no, pues no pasa nada, ya vendrá otra persona que le guste más. Y si te dice que sí, pues fíjate. Pero yo siempre digo que si quieres saber algo, lo tienes que comprobar. Juan, pues para resumir un poquito esto que hemos hablado de él o la Pagafanta. Pues nada, eh, yo el consejo es ese, que cuando estés conociendo a alguien, si ves que en el tiempo sigue todo igual y te estás convirtiendo en ese Pagafanta, o en esa Pagafanta, pues eso que cuando pase un tiempo prudencial, pues le digas, oye, ¿qué aquí qué pasa? ¿Que estamos solo de amistad? ¿Vamos a estar solo de amistad? Porque si te gusta a otra persona, ya te digo, a ti no te está haciendo ningún bien, al contrario, te daña, porque te estás ilusionando con la otra persona. Estás empezando a sentir y la otra persona a lo mejor no, porque no quiere estar contigo, por el motivo que sea, porque no le gusta o porque está mal todavía del pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso, es decir, ¿aquí qué hacemos? Nos ponemos en serio, tú nada más que me quieres de amigo y oye, mmm, a ver, también se puede estar solo de amigo. Pero no se puede tener a una persona de amigo si te gusta. Porque, sí. claro, eso no es compatible. Porque tú sabes que tú vas a querer algo más y la otra persona no. Y eso choca. Entonces, pues nada, no convertirse en una persona para fanta, Darle un tiempo, ver qué pasa. Si avanza la cosa, pues bien. Y si no, pues oye, lo que he dicho, abandonar. No pasa nada. No pasa nada, claro que no. La Hay vida. muchísima gente por ahí, hombre, sí. si no, a ver, no se trata de ir conociendo aquí a todo el mundo, pero que si esta persona no quiere, oye, que en España somos 50 millones, ¿no? Pues de los 50 millones habrá alguien que quiera estar contigo, vamos, digo yo. Pues claro que sí. Juan, pues muchísimas gracias y la semana que viene otro de estos temas tan interesantes que nos trae. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros, aquí estaremos, el próximo parte para contar otra cosita más. Pues siempre es un placer contar contigo en nuestra emisora, Juan. Muy bien, igualmente. Un abrazo para todos. Un abrazo.